Sí, tenemos que hablar. Yo sí, mira. Um, quiero pedirte perdón porque anteriormente estuvimos en una discusión un poquito tonta, ya que no ibas a morir juntos y dije, um, Lo siento, yo sí me tiré y te dejé caer, puesto que eh, por el bien común y salvar a la princesa no podemos morir los dos juntos. Tú tienes que entender eso, ¿no? Pues decidí darte otra oportunidad decidí decirme a mí mismo, fue por un bien común y como sabía que volverías aquí, te dije adiós, así que te perdono, digo perdóname y vamos a salvar a la princesa, ¿ok? así que sígueme ¿Ah? ah, que no viene solo, ok me monto, vale vámonos, ¡Ay!